Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Esta es, un, es una segunda parte, repito, este es un video de la segunda parte de la configuración del MicroTIC Mini Hub. Eh, el anterior video vimos de cómo pues, configurar el Mini Hub eh, desde cero, ¿no? Entonces, en este video, pues vamos a ver cómo cargar esa plantilla de hotspot a nuestro Mikrotik para eh, pues tener un portal más, eh, más este diseñado personalmente. También vamos a ver cómo crear fácilmente eh, los portales cautivo desde una página gratuita de Internet. Eh, pues ahora sí que donde podemos crear... Eh, físicamente al gusto de cada quien y también vamos a ver algunas otras opciones de cómo crear eh, otros perfiles vamos a explicar un poquito más al detalle cuál sería el en hacer un, un, un perfil de tiempo corrido y de tiempo pausado y también vamos a ver cómo eh, agregar un script para que esas fichas de eh, algún tiempo pues eh, configurado se puedan eliminar automáticamente. ¿vale? Entonces comenzamos con este video. Bien, como primer paso tenemos que estar conectado a nuestro hotspot eh, y también conectado al MikroTik físicamente con un cable de red una vez conectado por cable a nuestro MikroTik, vamos a abrir el programa Winbox. Vamos a abrir el Winbox. Y bien, vamos a entrar eh, con la capa 2. Vamos a dar en conectar. Bien, <coughs> ya estamos dentro de nuestro MikroTik. Vamos a visualizar eh, lo que es, es nuestro hotspot que ya teníamos eh, creado, el hotspot, nuestro host, y también eh, habíamos creado algunos usuarios, ¿no? Pues ahorita no tenemos creado, y la vez pasada también eh, creamos eh, algunos perfiles, ¿vale? Entonces, este como primer paso, pues vamos a... Bueno, vamos a irnos a la carpeta de eh, files... Aquí dice archivos, files. Y vamos a eh, ver que pues, pues aquí está cargado un, un este, portal cautivo. Este portal ya no es el de que trae de default. Ya lo habíamos cambiado. Si nos vamos a, a la pantalla, a lo que es el portal cautivo que actualmente tiene. Pues vamos a ver que tiene lo que es... Eh, lo que es este portal eh, actualmente, ¿no? Yo ya la había cambiado. Bueno, ahorita vamos a cargar otro para que ustedes vean que pues eh, la forma de cargar el archivo pues es muy fácil y bueno, pues ya eh, va a aparecer otro diseño, ¿vale? Eh, como primer paso pues ya aquí tenemos iniciado sesión con el usuario. Este por default, que es el que creamos para entrar a pues administrar y crear las fichas, ¿no? Con el usuario admin. Bien. Vamos a entrar nuevamente. Vamos a teclear nuestro usuario y password de administración. Ahí está. Y si nos vamos en la parte de eh, active, pues vamos a ver que estamos conectados, ¿no? Físicamente. Perfecto. Bien, entonces, como ya ustedes pudieron observar, el portal cautivo, pues es el que les mostré, ¿no? Vamos a irnos. Vamos a minimizar esto. Por acá tantito, para que ustedes vean. Vamos a abrir lo que es el host... El microtic, perdón, como les había comentado, y vamos a irnos aquí donde dice Files o, o Archivos. Y en esta parte, vamos a cargar lo que es el portal cautivo que nosotros tenemos por aquí. Ubicamos esta parte, vamos a eliminar lo que tiene actualmente. ¿no? Entonces, vamos a dar en Remover. Y prácticamente, pues aquí ya no tenemos el portal eh, cautivo que teníamos anteriormente. Entonces vamos a cargar este archivo, que el archivo que vamos a cargar tiene que decir HostPod. ¿vale? En muchos de los Microtik tiene una carpeta que dice Flash y después dentro de esa carpeta hay una subcarpeta que dice HostPod. ¿Vale? En esa carpeta de hotspot, pues vamos, cargaremos el hotspot nuevo después de eliminarlo. Perfecto, entonces esta carpeta, la que tengo aquí, este es el portal cautivo que vamos a cargar ahorita. Entonces, como tal, entonces la carpeta se tiene que llamar Hotspot. Entonces, arrastramos así fácilmente. Arrastramos esa carpeta dentro de la parte de eh, file list Lo soltamos Y prácticamente pues el portal cautivo La carpeta ya Se encuentra dentro De nuestro Microtech, vale. Cerramos Bueno vamos a ir nuevamente Aquí a donde Aparece el portal cautivo Vamos a teclear nuevamente El portal que es ServicioTécnico.com Vamos a desconectarnos. Vamos a refrescar. Vamos a ver si... Perfecto. Como pueden ver, el portal cautivo ya cambió. Este es el portal que teníamos eh, en la carpeta. Y ya eh, lo acabamos de cargar y es el que está apareciendo, ¿no? Entonces, eh, de esta forma, pues es el que se carga un nuevo portal. Vamos a entrar nuevamente con el usuario y contraseña del superusuario, ¿vale? Ingresamos los datos, le damos en ingresar. Con esto ya estamos dentro nuevamente de nuestro hotspot. Aquí está. Perfecto. Bien. Pues como pueden eh, ver, pues es muy fácil cargar ese nuevo portal, nuestro Microtic, nuestro portal para la venta de fichas. Eh, vamos a mostrarles una página de internet que se llama Templates, Temples Hotspot. Así. Esta página, como la podemos observar, Free Templex Hotspot. Aquí vamos a encontrar una serie de eh, portales cautivos diseñados por algunos ingenieros y están compartiendo su conocimiento por medio del Facebook y por medio de la página de eh, esta página gratuita, ¿no? de Microtec. Eh, aquí está la plantilla que nosotros descargamos hace rato y bueno, pues aquí la que ya estamos observando que aquí la tenemos, ¿no? Simplemente seleccionamos el, el estilo de, del portal, el que nos guste, y le damos aquí en descargar. Una vez descargado el archivo, pues este archivo va a contener eh, la carpeta Hotspot con la plantilla que nosotros escogimos prácticamente. Como pueden observar, en esta parte pues podemos descargar los portales cautivos, que nosotros eh, queramos, ¿no? que nosotros nos guste. Y también, a su vez, vamos a regresar eh, a la pantalla de inicio, para que ustedes vean, que también podemos editar eh, la plantilla. Podemos hacer un nuevo portal con esta opción, donde ¿no? dice crear una plantilla. En esta parte vamos a modificar, o vamos a entrar aquí y eh, pues aquí nos pone una serie de eh, opciones donde nosotros podemos eh, ingresar, subir un logo un logo que no pese más de 300 kilobytes máximo, eh, vamos a seleccionar por ejemplo una imagen eh, vamos a ver qué imagen por aquí, un ejemplo de esta cámara y eh, una vez subido pues va a aparecer en esta parte, no aquí no podemos eh, ir viendo el tamaño de la imagen ahí está el tamaño del logo podemos ir creando a nuestra manera ¿no? podemos ponerle el, algún fondo degradado está por aquí un fondo degradado podemos cambiarle el color y bueno ir jugando con eh, los márgenes, los bordes pero bueno igual podemos ir seleccionando los colores para ir cambiando ¿no? los, los estilos de nuestro portal y bueno pues ahí vamos a ir eh, modificando los las palabras por ejemplo aquí donde dice login es entrar entrar podemos ponerlo, podemos ponerlo en mayúscula entrar o en alguna palabra bienvenido bienvenidos al wifi ¿no? cualquier palabra pues, pueden poner ahí o lo eliminan, como gusten en la parte de usuarios pueden poner eh, usuario, pueden poner pin bueno, aquí pueden modificar el texto no el color del texto el fondo también lo pueden modificar vale eh, los bordes Igual lo pueden modificar para que se vea un poquito más estético, a su gusto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, dice aquí, puedes ocultar el password para operar con el PIN. Ahí está. Ahí está. Perfecto. El color del botón, al entrar, puedes seleccionarlo, por ejemplo, en rojo. Ponen en rojo, pues igual editarlo, esta parte de donde nos dice entrar, puedes ponerle por ejemplo aplicaciones, check, candado, y bueno, etcétera, ¿no? Puerta. Y pues también, también puedes poner alguna información en la parte de abajo como propaganda, ¿no? Y también algún teléfono, en caso que eh, quieras que eh, esté esa información ahí en el portal, para que te marque. Dado caso que algún cliente se quiera conectar, visualiza tu red y no sabe cómo comunicarse contigo, pues aquí tú puedes poner tu número telefónico y ellos se comunican contigo para contratar o comprar alguna ficha. Una vez eh, terminado este, por ejemplo, este diseño, Rápidamente así, le das el descargar. Prácticamente ya tienes tu portal cautivo hecho. Perfecto, este archivo. Tú la envías a una dirección, descomprimes y la vas eh, cargando. ¿no? no puedes estar eh, cargando. Por ejemplo, aquí ya cargamos un hotspot. Si yo meto otro hotspot, se va a duplicar y. Bueno, pues no puede estar una car... eh, dos carpetas con el mismo nombre, ¿vale? Y, bueno, pues aquí ya está nuestra carpeta. Vamos a abrirla. Y, bueno, pues aquí está el diseño, ¿no? Que nosotros creamos actualmente. Y, bueno, pues es así como creamos un portal cautivo rápido, gratis y sencillo para cargarlo dentro de nuestro Mikrotik. Perfecto, amigos. Ahora vamos a irnos, vamos a aumentar tantito esta para acá, vamos a irnos a IP y después en Hotspot para poder crear, enseñarles cómo crear lo que es un perfil. Nuevamente, para crear un perfil, vamos a irnos en la pestaña de User Profile y nos vamos en la parte de ADD, ¿no? nota la X o el signo de más. Pulsamos. Y vamos a crear, eh, por ejemplo, un perfil de 10 días. 10 días pausados. Pausados, ¿vale? Seleccionamos lo que es el perfil. Perdón. Seleccionamos lo que es el, nuestro pool. Y como esto... Es pausado, son, de, son 10 días pausados. Eh, aquí no vamos a modificar nada, así como está, vamos a dejarla. Lo que vamos a modificar es eh, la velocidad de descarga y de subida en la parte de Right Limit. Aquí vamos a crear un perfil de 15 megas. Vamos a poner 15 megas en mayúscula, 15. M, diagonal, 15M. Perfecto. Que quede claro, este es un perfil de 10 días de tiempos pausados. ¿Vale? Y el tiempo, aquí dice 3 días. Vamos a ponerle, por ejemplo, 15 días que se consuma dentro de 15 días. no Con este ya creamos eh, un perfil de 10 días de tiempo pausado. ¿Vale? Aquí no vamos a modificar nada más. Lo dejamos tal cual. Y bueno, pues aquí todo, todo, todo queda así. ¿Vale? Aplicamos. Y ahora sí vamos a crear. Le damos aquí en copiar. Vamos a crear un perfil. Eh, de tiempo corrido. Vamos a crear dos perfiles para que ustedes vean. Y no eh, se nos haga muy largo el video. Bien, perfecto. Aquí vamos a crear entonces un perfil de 10 días. 10 días. Este es tiempo corrido. Vamos a poner aquí tiempo corrido. Días corridos, ¿vale? Seleccionamos el pool. Y ahora sí, en esta parte donde dice... Eh, Time Up, vamos a borrar este 2 y vamos a irnos. En esta parte vamos a darle o escribirle 10T. Con esto estamos, estamos seleccionando o estamos escribiendo que esta ficha o este, este perfil va a ser de 10 días, una vez iniciado eh, ingresando la ficha prácticamente va a empezar a correr del primer minuto hasta los 10 días vale y bueno pues aquí vamos a dejarla tal cual 15 días de que tarde para consumirlo le damos a aplicar y ya con eso nosotros tenemos dos perfiles creados uno de tiempo pausado y uno de tiempo corrido muy bien, ya creamos nuestros perfiles eh, tiempo corrido y tiempo pausado. ¿Sale? Ahora nos falta ver eh, para que estas fichas de tiempo corrido y tiempo pausado en 10 días se tienen que eh, consumir. Perfecto, para esto tenemos que irnos a la parte de System en la parte de System, y después vamos a irnos donde dice eh, Stelder, Stelder, algo así. En esta parte vamos a eh, insertar un nuevo script para que eh, nuestra ficha de 10 días consumidos se elimine automáticamente. Vamos a seleccionar esta que dice de un día, doble clic. Y vamos a darle en copiar. Vamos a cerrar esto. Y vamos a poner aquí el nombre. Por ejemplo, 10 días. La fecha de inicio, 23 de febrero de 2023. El start time. Vamos a ponerla en start to. ¿Vale? Y como intervalo de eh, que se refresque eh, el tiempo de 30 segundos. Eh, si en 30 segundos se tiene que estar refrescando. Perfecto. Y aquí en la parte de abajo es donde tenemos el script prácticamente. Que nos dice diagonal IP Hotspot User. Remueve. Dice aquí remueve. Entre corchetes Think Uptime. Igual a un día, límite, un time, un día. Aquí vamos a modificarla. Vamos a poner 10D. 10D. Con esto estamos diciendo que nuestro usuario que se conecte a nuestro HubSpot se remueva o se elimine con un tiempo de 10 días. Perfecto. Con esto estamos insertando el script para ese usuario que se conecte con una ficha de 10 días. Ya tenemos aquí creado o insertado nuestro script para la eliminación o autoeliminación de ese usuario. Aquí como pueden observar ya se está ejecutando. Estos ya se están ejecutando por varias veces. Y bueno, con esto nosotros ya tenemos creado nuestros eh, perfiles. Ahí está nuestro perfil de 10 días y también tenemos creado nuestros script para la autoeliminación. Muy bien, ahora nos falta irnos cómo crear estas fichas por medio de un programa llamado Admin NC. Entonces, eh, para poder crear las fichas en nuestro programa, eh, tenemos que tener. Abierto nuestro Winbox. ¿Vale? Con nuestro microtick, lógicamente. Tenemos que instalar este programa. Vamos a dejar un enlace. De este programa que ya, que ya eh, pues muchos lo han usado. Eh, es un programa gratuito. No tiene licencia. Y bueno, vamos a dejar el enlace para que ustedes la descarguen. Y también vamos a dejar lo que es una plantilla editable una plantilla editable aquí está de psd que lo pueden editar con photoshop y editar por ejemplo las imágenes y los textos para poder eh, tener una ficha eh, pues más moderna más a su gusto y así generar eh, una ficha con propaganda ya sea para el cliente vea que aparte del internet, pues estás vendiendo alguna otra cosa, puedes insertar ahí alguna a un banner que diga este, no sé, el nombre de tu negocio el número telefónico y alguna promoción que eh, estés promocionando ¿no? perfecto, entonces eh, en esta carpeta vamos a dejar lo que es, pues este programa va a contener lo que es el setup lo van a ejecutar y la van a ir instalando. Hasta que eh, pues el programa aparezca instalado. Perfecto. Yo voy a subir este archivo. RAR. Para que usted lo descomprima. No va a tener este, contraseña. Simplemente la eh, descomprimen. Dentro de esta carpeta. Va, eh, vamos a insertar este otro esta otra carpeta. Donde vamos a tener... Esta plantilla editable, ¿no? Perfecto. Entonces, pues una vez cargado el programa, una vez abierto también antes el microtic, Winbox, vamos a ejecutar lo que es nuestro programa admin nsm. Aquí lo tenemos. Vamos a vamos a cerrar Winbox para que ustedes vean. Lo primero que tienen que hacer o saber es cuando ustedes eh, configuren su micro tick, pues deben de saber qué dirección IP van a utilizar para el hotspot, eh, para la salida del hotspot, ¿no? De sus antenas. En este caso, nosotros configuramos la 192.168.1.1. Esta es eh, la puerta de lance de nuestro hotspot. Perfecto. Ahora, ¿dónde quitamos lo que es el usuario y contraseña para poder ingresar los datos en esta parte? Esto. Eh, cuando ustedes crean su hotspot, se crea un perfil o un usuario, un superusuario, que es esta, que es el que ustedes van a, eh, pues, eh, manejar para ingresar al portal cautivo y eh, el usuario y contraseña, pues ya con esto pueden tener acceso a internet. ¿Vale? Una vez ingresados estos datos, ustedes ya pueden conectarse con su eh, computadora vía cable o vía Wi-Fi al MicroTIC con esto, ¿no? Perfecto. Bien, ahora en la parte de puertos, la parte de puertos, lo que nos pide aquí, aquí va la dirección IP, lo, lo, lo que mencioné. En la parte de puertos, esa está en, vamos a ver dónde está, vamos a ver dónde está, creo que es en IP, perdón, es en IP. Después en Servicios y en la parte de SSH, el puerto por default es 22. Ustedes pueden cambiarle al puerto que desean. ¿Vale? Una vez cambiado, aplicado, OK. Y este es el que van a poner aquí: este puerto. ¿Sale? Perfecto. Una vez obteniendo esos datos. Vamos a ingresar con nuestro puerto, nuestra dirección IP de nuestro MicroTIC, el nombre de usuario, el nombre de usuario para nuestro hotspot y usuario y contraseña. Le ¿vale? damos conectar y, como pueden observar, dice aquí sección establecida, sesión establecida y en la parte de abajo consola MicroTIC conectado. Perfecto, eh, pues aquí ya eh, vamos a estar ya listos para crear o generar las fichas. Estamos en modo automático, el modo automático pues es como el programa predeterminado trae una plantilla, vamos a mostrarles, la plantilla por default es zona wifi, ustedes pueden eh, cargar una imagen, esta parte, y ya eh, con esa la modifican, ¿no? a su gusto otra de las opciones eh, bueno, aquí es para generar los usuarios perdón ¿vale? generar los usuarios aquí por ejemplo yo pongo un prefijo, dice aquí eh, usar prefijo, usa prefijo o profile, por ejemplo yo si quiero generar una ficha de 10 horas, por ejemplo 10 horas, voy a ponerle aquí el prefijo 10 y después h con esto yo ya estoy refiriéndome que es una ficha de 10 horas. Pero si quiero eh, especificar si es, es corrido o es pausado. O simplemente ponerle la C de corrido o la P de pausado. ¿Sale? Y en esta parte, eh, por ejemplo, aquí me dice el tiempo de la ficha, de la ficha, ¿no? Dice día, horas, minutos, segundos. Entonces aquí tenemos. Días, minutos y segundos. Pero como yo voy a eh, crear una ficha de 10 días, tiempo pausado, voy a poner 10 y la letra D, de 10 días. Seguida de esto, pues voy a seleccionar lo que es el plan. Ya nos aparece aquí el plan. Selecciono el plan de 10 días pausado e ingreso la cantidad a generar. Perfecto. Ya con esto, nosotros estamos a punto de generar 10 fichas eh, de tiempo pausado. ¿Vale? Vamos a generar estos eh, 10 para que ustedes vean que eh, pues ya las fichas se generaron automáticamente. Aquí tenemos usuario y contraseña. Y también si nosotros nos vamos a nuestro Mikrotik, le damos en IP, después en Hotspot, vamos a ver que también aquí ya nos generó también el usuario y la contraseña perfecto ahora como nosotros creamos estas fichas con el, ahora sí que el diseño de la plantilla por default, si nos vamos a vista previa, pues vamos a visualizar las fichas que por default ya vienen cargadas, en este caso es la plantilla de zona wifi ¿Vale? Y pues aquí aparece el usuario y contraseña. Perfecto. Bien. Ahora vamos a irnos aquí a donde dice personalizado. Aquí podemos crear un usuario personalizado. Por ejemplo, al vecino que se llama Jorge. Le podemos poner eh, su nombre. Y un password que él, por ejemplo, no, no olvide. Por ejemplo, ponle... Admin 1, 2, 3, 4, 5. O vamos a ponerle Jorge eh, 1980, un ejemplo, ¿no? Y a este usuario personalizado le vamos a dar, por ejemplo, 30 días. 30 días. Y pero como aquí no tenemos el perfil eh, creado, pues tenemos que crearlo antes, ¿no? Pero entonces vamos a hacer ejemplo. De 10 días, seleccionamos tiempo corrido. Zare, tiempo corrido. Perfecto. Con esto ya estamos eh, creando un usuario personalizado. Su, su, hora sí que usuario y password. El tiempo y el plan. Aquí ya no nos da, no nos permite crear la cantidad, solamente uno, ¿no? Ahí está. Vale. Y bueno, pues sale con la plantilla de por default. Ahora vamos a vernos, vamos a irnos, perdón, a cargar, eh, vamos a ver si nos permite cargar la imagen. Vamos a irnos aquí, nos dice más opciones, dice subir imagen de ficha. Sí, aquí nos dice que hay un error, ¿no? Vamos a ver nuevamente, sí, vamos a salir primero del programa admin. Vamos a ingresar nuevamente. Antes de ingresar al programa, vamos a cargar lo que es nuestra ficha. Abrimos lo que es opciones, subir. Y vamos a cargar una imagen. Vamos a usar una imagen, un ejemplo que por aquí tengo. Vamos a ver dónde está. Dónde están las que creamos ahorita. Aquí está, plantillas, admin, nc. Perfecto, aquí yo, como les comentaba, tengo ya unas fichas precargadas, prediseñadas para eh, nuestro hotspot. Perfecto, voy a seleccionar, por ejemplo, esta plantilla y le doy en abrir. Como pueden observar, aquí ya se nos cargó la imagen de nuestra ficha, ya modificada, ya editada. Aquí simplemente le damos en, eh, podemos agregar un texto aquí ¿eh? Podemos agregar un texto aquí, por ejemplo, comentario, fichas eh, de 10 días por 15 pesos. O fichas de una hora por 10 pesos. Ese texto va a aparecer aquí. En este caso no voy a ponerle nada, solamente cargo la imagen, le doy OK. Y ya con esto ya tengo la ficha precargada. El diseño de la ficha, perdón. Antes pues, de generar, pues tenemos que entrar no a ver al MicroTik con nuestros datos. Ahí está. Ingresamos usuario y contraseña. Le damos en conectar. Estamos estableciendo con eh, conexión con el MicroTik. Ahora sí, vamos a crear, por ejemplo, la de la de un día. Vamos a poner un día. Un día pausado. Y vamos a poner aquí 1D Y espacio. Seleccionamos la de un día. Ya está un día pausado. Y ponemos la cantidad. Vamos a generar 10. 10 fichas. damos a generar. Y ya nos está creando las 10. Ahora vamos a enviar a imprimir. Bueno, vamos primero a visualizarlo. Para que ustedes vean. Le damos en vista previa y pues como pueden observar, nuestro diseño que nosotros cargamos, pues ya nos aparece, ¿no? Aquí está nuestro diseño, Internet por fichas, nuestro logo, usuario y contraseña. Con esto nosotros vamos a imprimir, vamos a recortar y bueno, ya tenemos nuestras fichas eh, creadas ahí con... Nuestro logo, nuestro logo, perdón, y nuestra propaganda, si queremos, ¿no? Ahora sí que ya ustedes se encargarían de diseñar sus fichas a su forma. Y bueno, perfecto. Eh, vamos a ver si podemos eh, imprimirlas. Vamos a ver. Perfecto. Aquí, como, como pueden observar, eh, tenemos eh, pues modificado en eh, la opción de impresoras. Vamos a poner, por ejemplo, eh, yo tengo descargado el, el PDF Element y lo establecí como eh, impresora predeterminada. Al momento de imprimir, pues nos va a mandar, nos va a abrir ¿no? el, el, el PDF. Element, PDF y aquí, pues, eh, desde aquí nosotros podemos editar, eh, ahora sí que la imagen o la, o la hoja, para poder imprimirla, ¿no?, a, al gusto. O, desde aquí, mandarlo a imprimir, seleccionar, por ejemplo, a la impresora que, tenamos, que tengamos por ahí conectada, y le damos a imprimir, ¿vale? Bien. De esta manera, pues, eh, ya nosotros podemos imprimir, editar nuestras fichas. Ahí está, se ve más, más de cerca. Y bueno, ya con esto ustedes pueden eh, imprimir sus fichas y, bueno, venderlas, ¿no? Perfecto. Vamos a guardar este documento. Voy a guardarla en escritorio. Y voy a ponerle aquí, por ejemplo, 10 fichas de un día. Pausado. Con esto, ya tengo localizado y guardado mi archivo para después imprimirlo. ¿no? Aquí está. Aquí está mi archivo PDF. Puedo seleccionarlo, abrirlo y, bueno, pues imprimirlo después. Bien, pues, eh, como pudieron observar, eh, pues no es muy difícil para poder crear las fichas con este programa, admin nc, versión 1.0. Cargar una nueva plantilla. Y bueno, ya con esto pues estamos del otro lado. Y eh, pues como pueden observar, eh, vamos a hacer esto. Y voy a abrir lo que es Photoshop para mostrarles el eh, archivo editable, ¿no? De. Que vamos a incluir en nuestra carpeta que les voy a compartir para que ustedes pues, puedan modificarlo a su manera. Perfecto. Una vez que ya abramos nuestro Photoshop, la versión que ustedes tengan, le damos aquí en Archivo, Abrir y vamos a irnos a buscar eh, el archivo donde dice Plantillas Admin NC. Seleccionamos lo que es el archivo editable, le damos a abrir ya aquí ustedes pueden editar, eh, quitar, eh, pues, todo, ¿no? Lo que ustedes quieran. Eh, por ejemplo, aquí, quitar el... Por ejemplo, los, los logos, ¿vale? Dejar solo texto, insertar su, su imagen y, bueno, al diseño que ustedes eh, quieran, ¿no? Perfecto. Entonces, mi queridos amigos, eh, pues esto sería todo de cómo configurar nuestro microTIC, cambiarle el portal cautivo, cómo crear planes, perdón, perfiles, tiempos pausados, tiempos corridos, cómo insertar un script para la autoalineación de los usuarios y eh, instalar el programa AdminNC para generar fichas. Y también para cambiar las plantillas. ¿vale? Entonces todo esto eh, lo vimos en este video. Y pues más adelante vamos a hacer un tercer video. Para que ustedes vean eh, que los eh, perfiles que nosotros creamos. Eh, vamos a hacer pruebas para que ustedes vean que sí funciona correctamente. Se eliminan eh, en un tiempo ya consumido. Y bueno. Pues es todo, eh, mis queridos amigos. Eh, en la parte de abajo también vamos a dejar un enlace de nuestro número WhatsApp para que ustedes eh, vayan al enlace, nos contacten para alguna duda, alguna consulta o alguna asesoría remota, asesoría técnica. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el tercer video. Hasta la próxima.